Hola a todos, última hora salió de las calles de Asunción para recorrer aquellas paradas de ómnibus y conocer un poquitito sobre la situación del transporte público. Escuchamos a los pasajeros aquellos reclamos que tienen que ver con las medidas sanitarias, que poco o nada se cumplen, y la demora en la frecuencia de los buses. Lleno, repleto, repleto, ya, lleno ya. Fue impresionante. Y hasta pésimo. 38 veces pésimo. Y acá tenemos que esperar muchas, a veces 8, 8 y cuarto para llegar a mi casa. Tardísimo ya y muy peligroso por la calle. Impresionante ya, ya nos da más gusto. Ayer, por ejemplo, esperamos media hora por ahí. Legalmente, ayer llegamos 8 y 10 por ahí, 8 y 20 por ahí. Pero hemos caído un poquito lejos de la ¿Y ahí? Legalmente, no mucho, pero. Legalmente, mucha gente Porque Todo que es muy viejo, hay que cuidarse nomás. Todo lo necesario. O sea, hay que respetar todo el protocolo, ¿verdad? no hay de verdad. Y para que yo le pueda cuidar a vos y vos me cuidar a mí. Eso es como. ¿verdad? nos queda de ¿no? falta mejorar el ejercicio? sí, que sea cada 5, cada 7 minutos más de, más de una hora Más de una hora y siempre va lleno. Y hay personas que sí, hay personas que no A el 20, y 20 minutos, pero eso es mínimo, no, 15 minutos máximo suele ser, pero ahora a veces una hora incluso más esperar bastante y a esta hora es con más razón todavía Casi 3 horas para capieta qué es desastre y más ahora con esta, el tema de la pandemia, nada no cumplen nada. No, no tiene hora. Y ahora, no sé, creo que hay regulada es imposible querer esperar poco tiempo. Tienes que estar preparado para horas y horas. Y a la, a la mañana es horrible, horrible, peores. No, ahora y eso sí. Acá, al menos cuando me subo, no hay tanta gente todavía. Cerca del mercado ya repleto. Y la mayoría de los colectivos no están respetando eso. Hay mucha gente que viaja. Me supongo que también los choferes quieren ayudarle a la gente a llevarle también a sus casas, eso, pero igual se enciman mucho en el colectivo. Y generalmente una hora y media, dos por ahí. Sí, las nueve por ahí a veces. Sí, dependiendo de la hora que me suba. Y está un poco lento también. La regulada se siente. se siente Y yo creo que hace tiempo ya vienen arrastrando lo de la regulada. Eh, San Lorenzo. Y mucho esperamos. Desde que empezó vez este... Con este tema de la cuarentena Nos da gusto Y una hora Ocho, ocho y media Nosotros a, veces a las nueve Llegamos Y ahora va a ser bueno, ya 20 minutos Siempre Aproximadamente 30 O cuarenta minutos a veces Llego aproximadamente A las ocho de la noche Salgo a las seis de la tarde Sí, se llena siempre Sí se siente, eh, normalmente a esta hora a la tarde donde más regulan Se siente solo esperar 10 o 15 minutos, pero más a la tarde Y la verdad que falta mucho mejorar El servicio es muy pésimo Tenés que correr, tipo detrás de los colectivos para que ellos te puedan alzar Si sí, después ya se llena, más hacia la parte del barrio O sea, acá va vacío, ya un poquito más se ha llegado al centro, más, más para allá O sea, donde sale hacia Brasil ahí sí ya se llena ya hacia Estados Unidos, en Villaliza llevo antes de las 8 dependiendo también del horario que yo me suba porque es una hora de viaje y ahora que no viene seguramente voy a llegar las 8 ya aproximadamente, siempre y supuestamente tenían que venir cada 7, máximo 15 minutos, pero no y ahora mismo está mal, mal en sí porque no hay luego bus y los que vienen vienen llenos aparte no te paran y con el tiempo, con el tema de la regulada con el tema de las restricciones y eso ya es imposible sí. llegar Exactamente, tanto a la mañana como para la, la tarde noche.